hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. hoy en esta clase 265 tengo que aclararte eh, varias cuestiones eh, una es que si no entendés esta clase por favor mires todos los anteriores videos. son 265 clases que venimos haciendo short cortas si no, no vas a entender de qué estamos hablando. Ahora vamos a empezar a ver a partir de ahora y por varias clases, la luna en las casas. Entonces, luna en casa 1 en los signos de fuego. Esta vez vamos a ver luna en casa 1 en Aries, luna en casa 1 en Leo y luna en casa 1 en Sagitario. Distinto a como vinimos haciendo con el sol. El sol veníamos viéndolo... Sol en el eje 1-7, por ejemplo. Entonces acá yo te toca aclarar algo para que vos vayas centrándote. Nosotros la astrología, esos 12 signos, esas 12 constelaciones, eh, las agrupamos en polaridades, masculino, femenino, o negativo, positivo, como quieras llamarle, eh, como te guste más. Eh, y si vos empezás a ver los signos, Aries es eh, masculino, Tauro es femenino, Géminis es masculino, así tenés uno y uno, uno y uno, uno y uno. O sea que los opuestos, ¿sí? Aries y Libra, son ambos masculinos. O sea que cuando veíamos como las casas, si bien no tienen las mismas, eh, no es lo mismo hablar de casa uno que hablar... ...de un signo, siempre la casa 1 está relacionada con el primer signo, que es Aries. La casa 2 está relacionada con el segundo signo, que es Tauro. O sea que podríamos decir que la casa 1 corresponde al elemento masculino. ¿sí? Podríamos decir también que eh, la casa 1, como está relacionada con Aries, corresponde a una casa de fuego... O sea que cuando hablamos de lunas en, casa, en signos de fuego, en casa 1, estamos hablando de unas lunas muy pasionales, muy de fuegos. ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, eh, te tengo que aclarar que yo te había prometido que iban a ser 320 clases en total. Eh, y van a ser bastantes más clases. No llego en la clase 320 a cumplir con mi palabra de enseñarte todos los secretos de a, a hacer una carta natal. Pero no te desesperes, vamos día a día. Entonces, hoy nos toca Luna en, eh, en Casa 1 en Aries, en Leo y en eh, Sagitario. Luna en casa 1, sentimental, profundo, leal. Casa 1 en Aries, iniciador, activo y de mucho ímpetu. Luna en Aries, entusiasta, inocente, independiente, como eh, positivo como negativo, infantil, irritable, insensible. Por lo que podemos decir que si la persona que estamos estudiando tiene la luna en Aries, en casa 1, podríamos estar frente a una persona que, aunque sea muy independiente e impetuosa, es muy sentimental y siempre tiene presente a sus seres queridos. Mientras que si esa luna está en casa 1, pero en Leo, y la casa 1 también está en Leo, tenemos que la casa 1, ya sabemos, luna en casa 1, Sentimental, profundo, leal. ¿Sí? Lo mismo que dijimos antes. Casa 1 en Leo, generoso, vitalista y dignos. Luna en Leo, firmeza, confianza, justicia, magnanimidad, artísticos, fatuidad. Por lo que podemos decir que si la persona que estamos estudiando tiene la luna en Leo, en casa 1, podríamos decir que estamos frente a una persona leal, firme en sus convicciones y siempre generosa. Ves que fui usando palabras claves de cada uno de, esos, de esas tres condiciones. Ahora vamos con la casa 1 en Sagitario y la luna en Sagitario. ¿Sí? Luna en casa 1. Sentimental, profundo, leal, igual que para los otros dos. Casa 1 en Sagitario, entusiasta, idealista, aventurero. Luna en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable. Por lo que podemos decir que tal vez estemos frente a una persona muy entusiasta y leal, pero que puede parecer inestable. Por su pasión por la libertad. Bueno, amigos, amigas, amigues. Espero que les haya gustado esta clase de la luna. En casa 1 en los signos de fuego. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí. Como todos los días. ¿Con qué? Con la luna en casa 2 En los signos de tierra. Eh, perdón, en los signos de fuego. Seguimos con los signos de fuego. Acordate, el sol... Lo dividimos en polaridades. Lo fuimos viendo: Sol en masculinos, Sol en femeninos. Ahora estamos viéndolo la luna en elementos. O sea, vamos a ver la luna en las 12 casas en signos de fuego, en el elemento fuego. La luna en las 12 casas en los signos de tierra. La luna en. Eh, y así sucesivamente. Bueno, ya entendieron la mecánica. No quiero que se haga larguísimo este video. Si no estás entendiendo esta clase, es porque no viste todas las anteriores. Acá, acá, de este otro lado, te queda un rectangulito. Le das clic ahí y vas al primer video de la lista de reproducción de videos short de astrología para aprender astrología fácilmente. Chao, hasta mañana.